Soy Adrián, vengo de Marbella y, bueno, estoy estudiando ahora un curso de Business aquí en Vancouver. Pues yo estaba viviendo en Bali, yo estaba ya viviendo seis meses ahí porque mi plan era terminar de Bali ir a Australia. Pero, pues, eh, Australia estaba cerrada con el tema del COVID y tal, y dije: Necesito ya buscar algo, moverme, eh, no puedo seguir surfeando eternamente en Bali. Así que nada, decidí venirme a Canadá porque siempre había sido un país que me había gustado mucho, que me había llamado mucho la atención. A mí me encanta la montaña, la aventura, eh, y Canadá pues, me ofrece todo eso. Y nada, como ya conocía a YouTube Project de antes, de haberlos estado investigando un poquito y tal, pues. Me vine, me vine con ellos, Diré, fue, vamos, fue llamar a Carlota y decirle, Carlota, ya. Y me dice, bueno, pero te voy a enviar los... le digo, no, ya sé lo que quiero, ya sé lo que voy, te pago ya. <ríe> y nada, aquí estamos. Por, a ver, Vancouver, por varias razones. La primera que me pillaba más cerca el vuelo de Bali hasta aquí. Y segundo por el clima, porque me ofrece un mejor clima que a lo mejor Calgary o Montreal, que... Yo no tenía nada de invierno, venía con bañadores prácticamente y, y claro, no quería estar moviendo el frío en Calgary, digo, bueno, Vancouver está tiene un clima más o menos estable, no muy frío, cerca de la montaña pues esquiar a 20 minutos de aquí, está genial. A ver, yo llegué, pero tenía solo un shot de la vacuna, entonces como tuve que hacer los 14 días de cuarentena, llegada muy simple simplemente bajarte el avión, pasar el proceso este COVID y luego pasar a inmigración que te den el papeleo para el visado estudiante, Eso es súper rápido, simple y fácil. Me fui directamente al hotel y mi colaborador pues lo conocí pues, después de la cuarentena para ir a hacer el tema del, uh, del papeleo con el banco y demás. El tema de la casa es muy difícil, te encuentras entre trabajo que casa, es que nada porque está todo el mundo quiere vivir en el centro de Vancouver, eh, porque to los estudiantes ¿no? pues están todas las universidades, todos los eh, colleges y demás están en el centro, entonces los precios son muy altos, pero si te pones a buscar tienes que ir directamente a ir a buscar la casa e ir a verlo el mismo día, si no pierdes la oportunidad. Yo tuve mucha suerte en eso porque hubo una chica española que publicó en Españoles en Vancouver en la página de Facebook, eh, que es bastante útil por cierto. Y nada, fui a ver la casa, me gustó, era barata y está a 15 minutos. Entonces yo lo que siempre recomiendo es a lo mejor vivir un poco más lejos del centro, pagar más económico y coger el transporte, que son 15-20 minutos y, y estás en el centro igual de rápido. Eh, hay muchísimo trabajo eh, aquí en Vancouver, casi, a ver, casi todo luego va a ser tiendas, hostelería y demás. Aunque no hables mucho inglés, y demás puedes encontrar de dishwasher o cualquier tipo de trabajo, es sencillo. Y lo que es el pago, eh, lo que ganas con lo que pagas luego de piso y demás, está muy bien. La calidad de vida es muy alta. Trabajo limpiando barcos y luego trabajo también en una agencia en hoteles de lujo. Hago de server en eventos, pues tipo yo que sé, Marriott, Hilton, eh, Sheraton... No está mal, paga la factura. Pues yo estoy, estoy estudiando un Business Certificate eh, en ILAC, que está en el centro de Vancouver. Eh, me dieron la opción a coger un co que es como unas prácticas que hay después, pero no sabía cuánto tiempo me iba a quedar y el co siempre puedo pagarlo más tarde, entonces dije, bueno, cojo solo el certificate, que son seis meses, que me daba la opción a trabajar y luego ya veo si me quiero quedar más tiempo, quiero renovar y... Eh, el curso en general pues, va de comunicación, de desarrollo personal, de cómo, eh, yo qué sé, cómo contratar a gente, eh, tu, tu currículum, eh, las cover letters para poder buscar trabajo o, o tener que contratar a alguien, eh, cómo comunicarte, cómo saber cómo mejorar tu empresa, pues todo ese tipo de cosas. Yo venía con un, un inglés muy british, entonces hay muchas palabras, muchas definiciones que son diferentes, pero sí, me noto, obviamente. Después de... llevo aquí casi dos meses, cuando estás todo el rato hablando inglés, al final progresas de alguna u otra manera. Pues la mayoría de compañeros son japoneses, es decir, hay un montón... bueno, japonesas, no hay ni un japonés, todas japonesas. Luego hay italianos, bueno, como como Fede, que está aquí. Eh, español hay uno solo eh, conmigo, o sea, somos dos. Y luego hay mucho mexicano, colombiano... Realmente no no cambiaría nada porque yo tenía bastante claro lo que quería hacer. Eh, yo fui directamente a llamarla y decirle, mira, quiero esto y ya. Entonces no, supongo que no. Sí, se le ha recomendado ya a varios amigos. De hecho, uno de ellos seguramente venga ahora en febrero o marzo y tengo otro amigo que también no se viene con, con YouTube Project, pero sí se viene con la Working Holiday, que me dijo si sí, me quiero ir para allá. Y yo eso lo recomiendo a todo el mundo. Siempre viajar y descubrir es Tal. que no pierdan el tiempo buscando casa afuera <risa> tienen que buscarla aquí y que lo disfruten eso siempre